De fiesta, WIPR y, y los cantores de Vallabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico, esperamos que hayan tenido un excelente día y estén disfrutando del fin de semana. Les saluda Ángel Torres y estaré con ustedes hoy viernes 25 de noviembre de 2022 presentando los sorteos de Huaibo. Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores.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 520 mil dólares en loto cash que pueden ser tuyos sin anualidades al igual que la doble revancha tiene 395 mil dólares y el Powerball mañana sábado tiene un acumulado de 48 millones de dólares que son buenísimos corre a jugar y recuerda que si no juegas no te pegas y necesitas un dinerito extra rapa tu suerte con los juegos instantáneos de la lotería electrónica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 Vamos a ver cuál es el bolo del Walvo de esta noche. Mucha suerte. Llegó, es el 6. El 6. Ahora damos inicio a los sorteos con el Pega 2. Noche de muchos premios con lotería electrónica. Así que suerte a todos los jugadores. Llega el primero para el Pega 2. Anótelo, es el 5. El 5, el segundo, es el 7. El 7, el número ganador de Pega 2 es el 5-7. Repito, el número ganador, el 57. Veamos cuáles son los números esta noche en el Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Le deseo mucha suerte. Comienza con el 6. El 6, el segundo, es el 0. El 0 y cerrando Pega 3. Repitió el 6, el 6, el número ganador en Pega 3 es el 606, repito el número ganador, el 606. Ahora vamos a conocer cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 4. Busque su boleto, vamos a ver, el Pega 4 esta noche comienza con el 9, el 9, el segundo, es el 5, el 5, el tercero. Para el Pega 4, llegó, es el 6, el 6 y cerrando Pega 4 es el 3, el 3, el número ganador esta noche en el Pega 4 es 9563, repito el número ganador el 9563 y recuerda siempre pedir tu jugada con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores, adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar esta noche. Y el número del multiplicador es el 3, el 3. El Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Cayeron los bolos. Vamos a ver para los que ya tienen su boleto en mano. Mucha suerte. Viene el primero, esta noche es el 16, el 16. El segundo es el 12, el 12. El tercero llegó, es el 6, el 6. El cuarto es el 8, el 8. El quinto, en camino llegó, es el 18, el 18. Y en breve conoceremos cuál es. El bolo cash esta noche, anótelo, es el 3, el 3. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 16, 12, 6, 8, 18 y el bolo cash fue el 3. Cerramos con el sorteo de doble revancha. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de Loto Cash con doble revancha. Vamos a ver los números ganadores esta noche. Llega el primero, el 21, el 21. El segundo, el 18, el 18. El tercero llegó, es el 19, el 19. El cuarto, es el 3, el 3. El quinto en camino es el 15, el 15 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Llegó, es el 5, el 5. Los números ganadores esta noche en doble revancha son 21, 18. 19, 3, 15 y el bolo cash fue el 5. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información siempre visite nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos en el sorteo de mañana sábado el primero a las 2 de la tarde. Que pasen una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de fiesta, y, y los cantores de Bayabón. Aquí, originándose esto aquí en Puerto Rico WIPR, tenemos la Policía de Puerto Rico tenemos al U.S. Marshall y ahora el Sheriff de Oso de allá en la Florida Por lo tanto, ustedes, pueblo de Puerto Rico en unión con nosotros vamos a sacar de la calle estas personas altamente peligrosas para poder vivir un poco más tranquilos en nuestra isla del encanto.